30 a 125, ¿cuánto era que estaba? 85. Sí, sí eh, eh, 85, eh, después se subió a 90, después llegó hasta 95, pero fue lo más caro que, yo, que lo compramos. Pero ahora está 125, estamos hablando de que ha aumentado cuánto, 30 pesos. Sí, 30 que, pesos. Eh, eh, eh. Entonces, ¿qué, ¿qué? 35 pesos. ¿Cuál es la posición del FALPO con relación a estas salsas indiscriminadas que no tienen hasta cierto punto razón de ser? Certificaciones. El asunto de, del puerco, yo escuchaba anoche uh -huh. que el alimento, la soya, que es que produce, sí. le aumentaron un 500%. O sea, lo que come el puerco, lo que sí, sí. Le produce el puerco, le, le aumentaron un 500%. ¿Pero, pero por pero, qué? Pero un 500%. Eh, un 500%. Vi yo eh, wow. ayer que hablaban en un programa de televisión. Okay. En la soja eh, internacionalmente. Sí, parece que sí. Bueno, miren, eh, no es de un momento para otro, eh, maestro, uh -huh. que han aumentado, okay. eh, sino eh, tenemos aproximadamente siete meses que cada día uno se sorprende cuando va a los supermercados, cuando va a cualquier establecimiento para comprar cualquier artículo, que la gente dice de primera necesidad sí. y lo de no necesidad también <risa> están aumentando eh, desproporcionadamente. Sí. Eso la aclaración. Eh, ha, generado, ha generado una situación de eh, más pobreza en este pueblo, sí. más eh, desesperación y por ende eh, es descontento con un gobierno, diríamos nosotros, que todavía tiene plástico eh, en su, en su qué hacer en ese sentido Está nuevecito, no, no, exacto, Claro, me gustó tiene, eso. Tiene, tiene, tiene el plástico. Tiene que el, gobierno el plástico de que es tiene el nuevo. Pero hay una situación... Hay una, hay una situación que aún con ese plástico recientemente posesionado en el poder, en el Estado, parece ser un gobierno de 10 años. Ay, ay, ay. O sea, eh, con tan poco tiempo, ya es un gobierno viejo. Un gobierno viejo porque, al parecer se ha dedicado solamente a hablar, hablar sin accionar. O sea, es parece ser que ellos piensan que todavía están en campaña y que el gobierno es otra realidad a la que presenta cuando tú eres candidato, cuando tú eres candidata a cualquier puesto del Estado. Han pedido, las, la, la, no se ve esa autoridad que debe tener un gobierno todo el mundo hace lo que quiera, decide lo que quiera. Y eh, los artículos o eh, la canata familiar, escuchaba yo un economista que ha, se ha disparado en más de un 40%. O sea que eso es desastroso en menos de un año que sucede esa situación. Y encima de todo eso, se está hablando de una reforma fiscal. O sea que. <ríe> Se supone o se cree que sí. por lo menos en otro 40% seguirá aumentando. O sea que en menos de un año todo estará en, más, en casi un 100%. ¿Qué no. va a traer como consecuencia esa situación? Que este pueblo empiece a protestar, empiece a salir para la calle y eh, hagan grandes jornadas de lucha en este país. Y nosotros hemos estado denunciando eso, hemos estado alertando y advirtiendo pero también hemos estado trabajando en el sentido de la unidad de todos los sectores sociales, populares, eh, profesionales de este pueblo porque estamos previendo esa situación y el pueblo no puede quedarse con los brazos cruzados ante tantos abusos que eh, en tan poco tiempo se han estado cometiendo. Raúl, el FALPO es una organización eh, activa. Totalmente activa, siempre eh, está llamando la atención de los gobiernos, está haciendo ruedas de prensa, eh, normalmente haciendo protestas, eh, marchas, huelgas, que quizá en este momento eh, eh, no aplican por relación con la situación de la pandemia y la crisis. Pero hemos visto, por lo menos aquí en el Falpo de San Francisco y a nivel nacional, que el Falpo tiene un papel ahora pasivo. ¿Qué, qué está pasando?, o quizás una percepción mía, quisiera que me aclares eso. Mira, déjame eh, aclararte algo. Eh, nunca es tiempo para la protesta, la movilización, y eh, como tú dices que no es tiempo para la pandemia, digamos. pero es tiempo para golpear al pueblo. Siempre, no es tiempo para que el pueblo luche, pero es tiempo para robar, para aumentar los artículos de primera necesidad, para eh, en medio de un toque de queda... Eh, cometer abuso en contra de la población para eh, hacer todas las aberraciones que vayan en contra del pueblo nosotros nunca hemos estado nunca el tiempo si nosotros hacemos un llamado a un piquete vamos a cualquier institución eh, hay muchas voces incluyendo lo, los funcionarios que no es el tiempo que es pero no es el tiempo pero resuelvan los problemas para que no sea no haga tiempo de, de, de protestar y luchar mira Juan y te lo decíamos en la, cuando iniciamos esto. Nosotros estamos preparándonos, estamos tratando de fortalecer la unidad de los sectores. Creemos que la lucha de este pueblo debe ser una lucha consistente, pero aglutinadora, por la misma situación que presenta. Y yo creo que eh, en ese sentido nosotros eh, no hemos estado reuniendo, hemos estado planificando, y ya eh, en los próximos 10 o 15 días ya nosotros estaremos fijando posición, eh, convocando actividades porque en seis meses y, y casi en seis meses eh, las demandas están ahí. Pero se han sumado otras demandas como la que hemos estado hablando de la situación económica y del alza de los artículos de primera necesidad que ha uh -huh. estado eh, azotando a este, a este país. Nosotros no somos ajenos a la situación, ni hemos, vamos a abandonar a este pueblo, somos parte de este pueblo, lo vamos a acompañar. Y ya, eh, como te dije, o como le anunciamos a, al pueblo, estaremos eh, eh, en las calles, en el escenario que le dejan a los humildes, a los que no tienen voz, a los golpeados, que es la movilización civilizada y dentro de, del marco de la ley que nos eh, faculta a nosotros. Raúl, ¿qué tú esperas de este proceso de pandemia y cómo lo está abordando el, el gobierno y hoy nos anuncian que vamos a tener vacunas? Que creo que también debe ser uno de los aspectos que el movimiento debe estar procurando porque precisamente no nos han dicho cómo se hará. Y tomando en cuenta cómo son las cosas en este país de que los menos o los más necesitados, si no tienen padrinos, si no tienen voz, pareciera que no tienen acceso a la salud. Yo me quejo, aún teniendo seguro, que pareciera que el seguro es simplemente una pantalla, porque los seguros también cubren lo que le da su santa gana para su negocio. Y eso es una queja. En esta pregunta yo me estoy quejando por casos que están presentando infelices con seguros que no le están dando el respaldo, ni siquiera para hacerse una prueba y tuvo que pagar 4.200 pesos a una clínica privada. Yo creo que debe... ¿Qué tú piensas de esa situación? Mira, yo creo que eh, la lucha de parte del gobierno no desde que está, sino desde que inició la pandemia, ha sido eh, una pantalla que no es real. No han hecho, o sea, no hay la voluntad, sino se han aprovechado de la situación del estado de emergencia para eh, algunos beneficios grupales. Y en ese sentido, prácticamente podríamos decir que hay un fracaso en materia de salud del de gobierno para enfrentar la pandemia. Nosotros entendemos, como tú dices, y así lo hemos visto, las situaciones que pasan la gente con los seguros y eh, cómo eh, a la hora de hacerse un estudio, de, de, de costear cualquier situación que tengan en, en materia de salud, esos seguros, es, o sea, son ellos los que determinan no... ¿Qué cubrir y qué, qué, y qué no, no, no cubrir? Cuando hay una ley y... Se supone que uno paga y que cada seguro debe cubrirle el 85% del de costo de, de, de enfermedades, de lo que sea. Y hay enfermedades que ellos las excluyen. O sea, no, esa, Ese no, es el problema. esa no te la vamos Entonces, ¿para qué uno paga seguro? ¿Para qué? Eh, ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Que es el que tiene que velar por que se cumplan los acuerdos que, o, o la ley que determine esa situación de, de la salud. Pero mira, con esa situación de, de la vacuna, ese es el secreto mejor guardado. Ellos no le han dicho ni, no sé, ni parece que por el momento piensan explicarle al pueblo la forma de vacunación. Solamente se sabe que eh, la persona envejeciente, que el sector salud, eh, los que están en primera línea son los que van a recibir la vacuna en el primer lote que, que llegue a la República Dominicana. Esa es una situación difícil. Yo vi que no me recuerdo un país que llegó la vacuna y algunos funcionarios y diputados eh, eh, se la suministraron ellos mismos, eh, obviando, obviando la, la la persona que le correspondía o quitándole la vacuna a la persona que, ¿Que, la necesitaba? que la necesitaba o que le correspondía por por el protocolo que se ha establecido casi en, en el mundo entero. y ¿En qué, en qué este tú crees? Sentido, ¿No sería bueno probarla con los diputados? A ver. <risa> bueno, Adelante, yo, lo que si creo, yo lo que creo que aquí eh, el tráfico de influencia es muy grande y cuando tú vienes a ver se va a dar que los familiares de esos funcionarios, los ministros, serán los primeros en vacunar. Hay una incógnita con eso de la vacuna, sí, sí. pero sí, eh, en el mundo entero se, se, le, se le está poniendo a la gente y nosotros no debemos ser la excepción ahora. Debe eh, establecerse un protocolo, pero que no sea violado ese protocolo, ni que el, el tráfico de influencia, eh, la, el clientelismo... Diríamos nosotros, de su gente, sí. sea que, que prime. Hay que estar vigilante. Yo cuando llegue, yo tengo mi, mi madre, eh, es diabética y tiene más de 70 años, hay que ponérsela de la primera porque le corresponde. claro Y mi suegra también. O sea que eh, vamos a estar eh, vigilantes y vamos a estar prestos para denunciar Entonces, cualquier irregularidad en cuanto a esa vacuna que posiblemente llegue en los próximos primo, meses a República Dominicana. Vimos que ustedes anunciaron luchas, específicamente por alza de precios y... ¿y qué fue la otra? Y la gasolina. Pero, ¿cuál es otra entonces incluirían en esas luchas, si es de producirse? ¿O hay alguna, algún tipo de, de acercamiento con las autoridades para buscar un entendimiento? Mira... Eh Déjame decirte Francis, nosotros Y ustedes vieron que nosotros En el año pasado Nosotros iniciamos una lucha Por una situación de la asignación De general en este pueblo sí. eh, Se anunció Hasta una huelga, llegamos a la mesa De diálogo eh, Las autoridades Se comprometieron a resolver El problema en enero Ya enero pasó Y cuando hay, eh, eh, cuando tú pierdes la confianza, la confianza es como la virginidad, que nada más te pierde una vez en la vida. O sea, eh, han perdido la, la, la, la, la confianza ante el pueblo porque eh, después que anunciaron con Bombos y Platino que, resolvían, que iban a resolver problemas, todavía no han dado la cara ni dicen nada. En ese sentido, nosotros ya eh, con relación a esa situación a nivel nacional, como tú sabes que nosotros somos una organización nacional, el domingo eh, cumple cumpleaños, el día de la, de la amistad, cumple el 36 aniversario de la Fundación del Farpo y nosotros en Santo Domingo eh, vamos a, a realizar una ofrenda floral en el busto de Camaño, en, en la Puerta del Conde o en la calle El Conde, y ahí ya estaremos fijando posiciones a, posición a nivel nacional de lo que vamos a hacer de ahí en adelante con esa situación del alza de los combustibles, el alza del artículo de primera necesidad. Y a nivel local, como te dije, estamos trabajando el fortalecimiento de la unidad con todos los sectores, palpo, eh, eh, grupos sociales, eh, grupos sindicales, grupos profesionales, para eh, iniciar ya un proceso de lucha por las reivindicaciones locales y por la situación que vive el país en términos de eh, especulación, diríamos nosotros, inflación con, con, con, con todos los eh, artículos. Raúl, a, a propósito de que acabas de mencionar los grupos sociales. Estos grupos eh, tienen una labor importantísima en la democracia. Eh, porque son grupos de presión que no buscan el poder y entonces sirven de contrapeso al poder político, eh, son, un, son un equilibrio. Hemos visto, y, y es para todo el dominicano eh, sabido, ¿verdad?, que Xiomara si Guantes, por ejemplo, del ADP, es un cuadro del PRM importante del gobierno. En el caso de Waldo Ariel Suero también tiene vinculaciones con el gobierno. ¿Entiendes tú que estos 16 años que duró el PLD? Eh, provocó que toda la oposición, que todos los grupos, por ejemplo, fueran dirigidos por personas de la oposición, eh, eh, afín, por ejemplo, ahora al PRM, y que por eso haya un maridaje ahora, como que no se siente la, la, la, la denuncia real eh, a través de los grupos, no se siente la presión que se debe hacer? Mira, eh, yo aguardo suelo lo defiendo. De Xiomara, Juan, hay que esperar porque eh, no sé cuál. Ha... Pero guardo en todos los gobiernos, incluyendo en el de él, que era reformista, siempre ha luchado y siempre ha estado ahí. Es un gremialista, acá está acabar, un sindicalista, y por su clase siempre eh, saca, saca la cara. Por eso ha sido presidente como cuatro o cinco veces. Incluso tienen programado para el martes, lo, lo, la, el colegio médico tiene programado para el martes dos marchas simultáneas, una en Santiago y otra en la capital para protestar en contra de los abusos policiales que se están eh, dando contra los médicos. Pero él no, él no le ha exigido al gobierno, por ejemplo, y excusame que te interrumpa, no le ha exigido al gobierno que se aclare la situación de la cantidad de fallecidos de COVID y tampoco le ha exigido al gobierno el plan de vacunación en la República Dominicana. O sea, lo vemos sí, que, sí, que, sí, que él era... escoge temas... Que, Mira, yo lo que vi no tiene relevancia, incluso, porque ese, ese caso fue un caso aislado, el, la agresión a, al médico. Sí, pero no es por, por, esa, por varias agresiones, pero yo lo vi a él eh, planteando y cuestionando, criticando la vacuna que aquí se, se han adquirido. Sí, que no son, O sea, él públicamente bueno. ha salido a hablar sobre eso. O sea, pero, que él, eh, en términos de sindicalista, en términos de su clase, ha sido responsable y, y ha estado cuestionando. El asunto de, de la flexibilización de la medida de toque de queda. Bien. O bien. sea que eh, hay que ser Vamos justo. No. Yo no lo conozco personalmente, pero le doy seguimiento y veo que siempre. Gracias, es. Raúl. Muchas bien, gracias. Agradecidísimo por estar con nosotros esperamos en nuestro que, programa que de mañana. Luchemos por el, las Señor, reivindicaciones de precio. Y vámonos eso. a la pausa, señores, después de esta entrevista con Raúl Monegro, dirigente del Falpo. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve.